Rápido, vámonos rápido Que aquí sí tenemos A McCaffrey y a la bandota Me le así pateo Es que a mí no me gusta recibir Nunca me ha gustado recibir Por eso me gustó en el Azteca que, que, que, que pateáramos Porque así estuvo más chido Así van a ver Ya me calentaron pinches defensas que me mandan. O Esa ni al caso. Te van a correr. Estoy seguro que van a correr. Ah, va a ser pase. Va. Órale. Metro 09 Dice. Igual a mí, siempre me gusta recibir en el segundo tiempo. Ahí está, papá. Si sí, es mejor, hermano. Tienes ventaja por si te pasa lo que me pasó a mí. Podía haber tenido yo la opción de regresar. ¿A dónde? No llegó, no llegó, no me digan que llegó. Eso. Guma. Jugazo de Guma, ¿qué? El rato que estuvo. Las únicas veces en las que <ríe> me gusta recibir primero es en el tiempo extra. Ah, bueno, ahí sí. <ríe> Miran, aquí sí tengo a Ofanga, porque en, en la simulación lo tengo, en el franchise lo tengo lesionado, o sea, ni al caso. ¡El McLeod bien! ¡Jala, jala! gala. ese McLeod, ¡Qué buenos regresos, eh! También se avienta el chavo. Vámonos. Aquí tengo de coreback aquí. Eso, Garopolo. Y aquí tengo a McCaffrey, eh. Van a ver, va a ser otra historia. Entrada, 5 yarditas, eh, ahí nomás McCaffrey Divo, que obole ahí está, primero y 10 con Divo. Sí señor <coughs> ¡Jala, digo, jala, jala! ¡Bien! Dos yarditas, parecía que me agarraban 009. atrás. Dice. Siempre que veo a Ray Ray me regresar el balo, en mi cabeza suena la de Mario Bros. cuando toma la estrella y se pone en modo veloz. ¡Ándale, <ríe> carnal! Igualito, neta que sí. Eso, eso mismo pienso yo. Vamos Café, ¡Bien! Primero y 10, sí señor. <ríe> y 10 McCaffrey, vean aquí es otra historia ¿no? que en el franchise se ponen muy locos Otras 5 yarditas todo por tierra los estoy despedazando 09. Dice, ya ni he visto a los haters de Garopolo en las últimas semanas. No, andan bien desaparecidos. Pero van a ver a la primera, a la más mínima provo provocación. Van a regresar, pues si los conocemos, cómo son. A la primerita van a estar ahí. De hecho, mis videos ni comentarios tienen porque lo que genera comentarios es cuando Garopolo la calabacea. ¿Eh? Qué corte, vea nomás, ahí está. Segunda y cuatro, ya nos chupamos casi todo el primer cuarto. Acabó el primer cuarto. Ahora vamos con Divo, ya corrimos mucho con McCaffrey, ahora con Divo. Ahí está, bien. <coughs> ¡No! A fútbol, ¡No puede ser! Ay, ¿Cómo iba mi ofensiva arrasadora y un fútbol, ¡No, manche, neta! Por eso me caen mal los videojuegos. Ofensiva me había montado y fumbo sí ah. no puede ser, no lo puedo creer, de veras tierra no los dejo hacer nada, pero por aire sí me están espelucando. Juan guión bajo Pablo guión bajo 10 dice hoy no es un buen día para jugar Madden, mi Pablo no, neta que hoy no hermano, mira mi ofensiva iba bien bonita y me aplican esa, o sea ya que digo Bien, lo paré, lo paré otra vez Bien <coughs> Nada para nadie Se están poniendo locos los santos ¿Y dónde quedé? Dos minutos, tres tiempos fuera. En la 22 va. Venga. Se salió, me tenía que haber salido. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien! <coughs> Está, está, está, está bien. Paramos el ropieto. <tose> Tiempo, tiempo, bien. Vamos a bajarle el reloj. No les quiero dejar tiempo a los santitos. A ver. Ahí está touchdown, Yuan Jennings, sí, touchdown. Tendría que ir 14 es 0, pero el fumble de hace rato ni al caso. Que ahorita nada más hay que contenerlos. Si sí tienen tres tiempos fuera, pero yo recibo. Ahí va, miren, Purdy. Es que es otra cosa ya teniendo a McCaffrey en el campo, eh. de cuántos millones de dólares hay en esa imagen Se acabó la primera mitad. San Francisco 7, nos borrean 0. Bien, ahí vamos, ¿no? Mejor que el anterior, mejor que el anterior. Ya, vámonos directo al juego, porque eso de qué. Vamos a regresarla con McLeod. Que suena la estrellita de. Lo chico es que le tocó jugar un poco en el estadio. Y hey, también. Al menos lo vimos aquí en el azteca al señor Purdy. Y... Ay, parecía que se abría el hueco. Y me escapaba tercera y cinco, tercera y cinco, primero y diez, George Chiro, cero miedo, cero nueve. Dice, en el video de ayer debió de haber top 10 y no top 5. La neta sigo sin superar el gran juego del lunes. Igual hermano, sí, sí lo pensé en hacer el top 10, pero la neta el tiempo se me vino encima. Fue semana corta, el juego, todo y ya no me dio chance de hacer top 10. Pero sí faltó la captura de Bosa, faltó la intercepción de Ward, la intercepción de Wumak. Faltaron varias jugadas. La captura de Gibbons, como planchó a... A este... Cold McCoy faltaron varias jugaditas por ahí, estoy consciente de eso, pero, pues bueno puse las que hicieron gritar más a la Azteca, ¿no? micro 09 dice faltó la encajonada de equipos especiales también, fíjate, ahí pudieron sí fácil ser otras. Está Juice, la corrida de Juice. Igualita que la de la Azteca. <coughs> sí, faltaron, sí pudo haber sido fácil un top 10, pero ya no me dio chance, la neta ahí sí me tengo que disculpar, pero ya no ya no tuve mucho chance. bloqueo. micro09 Dice. De las cosas que más hicieron gritar al azteca fue grupo firme jajaja. <risa> pues sí, ¿no? La neta sí. El grupo firme. Este... Ya para qué les digo. Ya dije todo lo que tenía que decir. Ay, estaba buena esa jugada, pero el bloqueo llegó tarde. Ahí está. pronto de ello, primero y diez. Bien, Jimmy, bien Corriendo cuando lo tiene que hacer Juan guión bajo Pablo guión bajo 10, Dice ¿Sabes hacer jugadas de pase doble? Eh, no Si ¿Sí hay Si ¿Sí hay, explícame en dónde están Y ahorita la sacamos Fer Changol. Dice Pablo, ¿vas a ver México contra Argentina mañana? Sí, pues sí. Por supuesto, ¿no? Digo, como saben, muchos de ustedes no soy este, pues no soy fan del fútbol soccer. No digo que sea un mal deporte. A mí no me gusta. Pero a la selección sí, sí la veo. ¿no? Me paré a ver el de Polonia. Ya llegué a verlo como al minuto 30. Justo cuando, casi, casi cuando iba a ser el, el penal de este... ¡Corre, corre, corre, corre, macabre! <risa> cuando paró el penal o lo chocó, casi por ahí fue, no, no recuerdo en qué evento. Antes de eso lo empecé a ver, pero sí el de Argentina sí, yo sí me lo voy a chutar es a la una. Ya me desperté a esa hora, porque hoy tengo evento, entonces me toca desvelada. Y eso está medio criminal, son Pero sí, sí lo voy a ver. O sabes vamos a apoyar a la selección, ¿no? Representa al país. Ahí está. ¡Ay, casi! De gol. <tose> Touchdown. Christian McCaffrey. Ustedes lo van a ver. Ahí a quién le van... Chico, puede ser la pregunta obvia, pero hay quien le va a, a. le gusta cómo juega Messi, ¿no? Juan bajo. Juan-Pavo, hay, hay, bajo hay 10 quien Ucena sí le pueda su... ir a Argentina. Dice: Aún no veo cómo hacer pase doble. Es que a mi tío le salieron dos de puro chulo. Estaría chido saber cómo, porque yo sí lo utilizaría aquí, ¿eh? Bueno, que no tengo tiempo de practicar. En la pandemia sí tuve un montón de tiempo para jugar y practicar, y todo el año pasado estaba bien cañón. ¿Se acuerdan que vendía puras patizas? Pero este año no, la neta me siento a jugar cada que hago esta cosa, pero no, no, no, la verdad es que ya no tengo mucho tiempo, pero voy a investigar. Luego veo tutoriales en YouTube, pero la neta están rechafas porque una cosa es en practice y otra cosa ya es así en franchise o en línea, na, ni te sale nada de lo que te enseñan ahí. Bueno, no puedo jugar ni en línea y es donde mejor te calas. Se le cayó, se le cayó por, se le cayó por. Como si supiera que venían las cargas, echa máquina. Fred Warner oh, Llegó tarde No se la pudo llevar De papá, atrás, captura de Fred Quarter. Fer Changol, dice: Son tres juegos seguidos en leviese. Si, sí, pues fue lo que fue lo que nos, nos nos. Yo creo que la NFL dijo: bueno, van a ir a México, pues les vamos a dar chance de que tengan tres juegos en casa. Ahí sí llegó, no ha caído. <risa> volvieron ah qué golpazo de Gibson y la recupera Fumosa y los paramos vean ahí ¡Pum! al balón bien bambuchimi Ahí los bloqueos y casi nada. Ferchangol. Dice. Y el juego de Delfines y Tampa Bay deberían ser estelares. ¡Ah! Que pase! Bien. Sí, yo creo que tendrían que ser flexeados esos juegos, eh, neta. <risa> Sí, Deberían de pasarlos a domingo por la noche Lunes por la noche creo que no se puede modificar No saquenme de ese error Pero según yo lunes por las noches no se pueden modificar Chí, Me llegó de volada Y eso que le mandé doble bloqueo Mira, Ahí estaba la jugada Es más ahí les va otra vez Touchdown. Christian McCaffrey, que pase. Y los agarré metidos a todos y ya no supieron qué hacer. Corredor y receptor McCaffrey. sazo de Garópolo a una mano McCaffrey. Touchdown. 49ers. 21 a 0 señores, zapatito a los santos para que se les quite por gandallas. <ríe> Bien, fumble, fumble, fumble Bien La defensa Esa es la defensa de los Diners Ganayu Fanga llegó Pero no, ya está, Warner lo remató Creo que fue Omeniu El que recuperó el fumble Yushek, bien, bien, bien, bien, bien. Ahí está. No se la esperaban esa. Nueve yardotas. Hasta la yarda 6 primero y gol. Ferchangol. Dice Pablo: Un consejo para primera cita. Eh, pues el, el, el, el más trillado de todos. ¿no? O sé sea, tú mismo. No te veas ansioso. Si, si te gusta la chava, exacto. ¿eh? Sea, buena onda, todo chido, pero no empieces a hacer esas preguntas incómodas de... Oye, ¿y a ti qué te gusta de un hombre? Oye, ¿y, y, y tú para andar con alguien, no sé qué? Oye, ¿te gusto? O sea, esa, ese tipo de preguntas, evítalas, carnal. Te vas a ver bien hambriado y la neta, eso no está chido, entonces, es normal. Pregúntale de sus gustos, de... de, de, de qué tipo de música escucha, etcétera, está. ¡Ay, lo tenía y por qué la voló! Cosas sencillas, ¿no? Hazla reír, sé tú, sé, sé tú mismo. Y si no le gusta cómo eres así siendo tú mismo, pues entonces no es para ti o, o tú no eres para ella. Pero no, no, no finjas ser quien no eres. Yo creo que sería el mejor consejo que te puedo dar. Y eso, no te veas hambriado, no, no andes así como... No que... te veas obvio ¿no? ¿eh? Ella sabe que quieres con ella... ...porque por eso la estás invitando a salir. Entonces nada más no te veas hambriado. ¿Ya? ¡Interferencia! ¡Sí! ¡Sí, señor! micro 9. Dice. Hay muchos movimientos de QB en la liga. Unos a las bancas y otros entran... Muchos ya quisieran tener a nuestro Garopolo. Yo per coincido Changó. en eso, hermano. Ay, Dice. Ya quisieran tener a Garopolo. Ah, muchas en gracias, zonas. mi Pablo. Ahí está. ¿Ay, no entró? ¿No entró? De nada, hermano, espero que te funcione. Ahora que si la chavita, pues ya anda, ya, ya. si tú ya detectas que ya andas sobres. ¡Touchdown! ¿Y todavía saqué, qué? ¡Castigo! Si tú ya detectas que anda sobre la, la morrilla, pues también, ¿no? ¿Por qué no? Pero pues igual deja que ya le dé el primer paso, ¿no? Y bien importante, si ella te dice que, que le va a los vaqueros, no por quedar bien le digas, ah, yo también le voy a los vaqueros. No, no, no, tú, sé tú y ya. No. Igual a ti te puede gustar mucho el fútbol americano y ella no sabe ni jota. No te claves hablando de los 49, o sea, sí, lo leve, pero no la aburras. Aunque a ti te apasione. <coughs> ya con el tiempo, si hay una segunda, tercera cita, pues te irá conociendo más, ¿no? ...y comentarlo, pero no te claves, no te obsesiones... ...con temas que a ti te gustan... ...no por eso vayas a pensar dice, que a ella ya le gustan... Dice, ...también... ...si le va a los vaqueros, déjala carnal... ...y que ella pague la cuenta jejeje... <ríe> ...y te vas, te Se levantas y, y te vas... <ríe> ...dice... ...la dejo si es de Cowboys Jaja... ...está ahí bien... ...qué bonito juego, ¿eh? ...qué diferencia aquí, que ya tengo todas mis armas... ...y que no andan con sus tarugadas en la máquina... 28-0 señores. Lo vieron aquí en Twitch. Y lo vieron aquí en YouTube. Porque este es el que voy a subir. No, no, no, no, no, quiero amargarle la vida a nadie con mis atarugadas que hice en el franchise. Solo los twitcheros saben lo que pasó ahí. Entonces, pues bueno. Carnales, este. Si es vaquera, déjala. Este, si es eh, Seahawk, déjala. No, Seahawk, no tanto. Si es este. ¿Qué más? No, nada más vaquera. Pero son mis consejos, tómalos o déjalos. Y pues ya, despido transmisión. Estaba planeado solamente un partido, me aventé dos, lo cual <coughs> ha echado a perder todos mis planes. Ahorita voy a tener que ponerme a, a, a hacer mis cosas en super turbo. Pero gracias, carnales, gracias, Mr. Cross, carnalazo. Nuevamente saludarte, ya te conocí en persona, Fer Changol. Ahí están mis consejos, todos baratos y chafas de Pablito. Pero bueno, este... A todos los que anduvieron aquí, ¿no? ¿Quién más anduvo por aquí? Fenrir, Alex Cap, eh, Fernando Bocardo. Eh, todos los que anduvieron por aquí. Muchas gracias por, por su amable este, tiempo dedicado aquí a mis tarugadas de Twitch. Nos vemos el domingo después del partido para la plática post-game. Eh, el lunes el, el podcast. Y ya, el siguiente jueves, Canal 49 Carnales, un abrazote Cuídense mucho, les mando un abrazote Los quiero Niners Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben Ya lo saben ¡Con Niners!